Los osus y Amics tienen un nuevo esdeveniment y un nuevo punto de trubada Barcelona Beer Events, que se ha estrenado esta Semana Santa y que te ha ocasionado realizar diferentes actes al llarg del año para animar l'ambient para que te Bueno, Barcelona Beer Events es un nuevo proyecto que ha nacido este año, que consiste en dar, en principio, lo que están haciendo ahora es. Eh dar una opción diferente a la gente en Semana Santa, ayudar a que haya un poquito más de movimiento, que estamos un poquito tristillos todos, y bueno, son unos chicos que son clientes habituales, que han ido haciendo fiestas durante los últimos dos años, pero una cada mes, una cosa así, y ahora quieren eh, que esto sea un, un poquito más serio, y empezar a hacer eh, no solo eventos en Semana Santa, sino durante todo el año, hacer alguna fiesta en la playa, hacer algún día en la piscina, alguna cosa así, alguna salida al campo, una calzutada, no sé, depende de, lo que, de cómo, cómo se haga todo, relacionado con el mundo de los osos, pues dar un poquito de, de animación a la noche de Barcelona, parece que está funcionando, porque realmente hay mucha gente que viene y pregunta y nos piden los flyers, o sea que creo que está bien. En principio todo el mundo está bienvenido, o sea, sí, o sea los tíos, pues en principio son los tíos gordos y peludos, pero también los tíos son los que les gustan y yo que sé, aquí entran chicas, hemos tenido chicas esta noche, entonces no, no sé, es un poco quien quiera venir realmente.